Este es el micrófono, ahora sí ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo andan? ¡Uff! A si se ve bien, se escucha bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime, responde Bien A ver eh, gracias. gracias. Este, este mes es especial porque tiene 5 miércoles, así que ya tuvimos el podcast. Queda este miércoles de Me Responde y el que sigue. Tenemos presión de... ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Yo estoy bien. Eh, espero que ustedes estén bien también. Vamos a charlar un reto de rol. Como siempre, tenemos algunos anuncios para la taberna. Todas cosas buenas, muchos anuncios el tiempo Pero bueno, ya vamos a aplicar como siempre de qué se trata este stream Acá venimos a charlar de rol, generalmente trato de responder todas las preguntas que aparezcan en el chat Si quieren hacer preguntas relacionadas con el rol, tírenlas ahí, yo voy a tratar de responderlas en orden que me aparece Así que es posible que si es una pregunta yo tarde en responderla porque tengo que llegar hasta, hasta ese lugar pero trato de quedarme un, un rato largo ahí con las preguntas para tratar de descargar de, de un poco más de información a ver qué sale. Mientras tanto, vamos a hacer los anuncios. Estos son... Eh, si se fijan en los puntos del canal, hay nuevas recompensas para el podcast, el, la aventura las de las de Anurem y para el de Me Responde, si no okay. Algo van a encontrar ahí. Estamos muy muy cerca de los 7000 suscriptores en Youtube Estamos a, creo que 50 suscriptores Una cosa así Así que, pronto poco va a haber un sorteo bueno, Ya tenemos los premios Ya tenemos todo listo Así que Hay una, hay una como una Estamos contentos de llegar ahí Porque además después tenemos que preparar algo Para los, el siguiente sorteo Cuando queramos festejar otra cosa Ya más o menos sabemos cuándo es Y qué es lo, qué es lo que queremos de premio Pero falta ¿Qué más? La semana que viene, para cualquier persona que nos siga en Nieblas de Anurem, no vamos a estar jugando porque es el cumpleaños de Luciana. Así que vamos a festejar el cumpleaños de Luciana. Así que volvemos con la aventura recién el martes. ¿Cuánto? 20 algo, 20, 29. Martes 29 vamos a seguir con Nieblas de Nurem acá a las 7 y media de la tarde. Eh, esa parece ser, parece ser todos los anuncios. Sí, esos son todos los anuncios. Así que bueno. De nuevo, si llegaron acá y no saben de qué se trata Voy a responder las preguntas sobre juego de rol O rol en general que aparezcan en el chat Tírenlas, yo voy a tratar de hacer lo que pueda Va a estar bueno, vamos, vamos a hacer algo copado A ver Creo que son todos los anuncios siempre Últimamente, no los estoy anotando Ayer no los anoté, fue un desastre Ahora Bachi me los anotó, pero sospecho que me estoy olvidando de algo A ver Bueno, veo muchas, muchos saludos acá en el chat Muchas gracias, yo estoy bárbaro muy contento. Los miércoles de M Responde son como un, más relajados. En, en febrero que tuvimos todo, todo febrero de me Responde fue un poco estresante. Eh, pero ahora que volvimos con el podcast se corta un poco eh, la semana y se hace otra cosa, está buenísimo. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, yo veo que Vaquero tiene su lista de preguntas. Genial. Nasim Santos. No, sé, no creo que fue Sol en Sol o Nasim Santos. Que, eh, que... prometí leer el voto de pobreza, lo leí. Así que... Y, si era Nasim Santos o Sol en Sol, está por ahí. Después preguntan el voto de pobreza y lo charlamos. Ahora sí. Vaquero 820. Si ya tienes visión nocturna por raza y vuelves a ganarla por otro método, ¿esta debería mejorar o se mantiene igual? Se mantiene igual. De hecho, hay una regla que está en el manual del jugador, si no me equivoco, no me acuerdo qué parte, que dice que si vos ganás dos veces lo mismo, tenés que elegir una de las dos cosas y solo aplicar esa. Esto también se aplica a las armaduras, eh, por ejemplo, del monje y del bárbaro, que, que uno gana por sabiduría y el otro por constitución, creo, no me Pero hasta ahí es. En el caso de, de la visión pasa lo mismo. Si alguien ve, qué sé yo, si uno por cualquier motivo tiene visión en la oscuridad y el otro además tiene qué sé yo, visión verdadera la visión verdadera va a sobrepasar todo lo demás E eh, Andrés 99 Buenas, estoy haciendo mi propia campaña Homebrew, pero tengo problemas en algunas cosas ¿Cómo hago que los eventos clave de la historia no se sientan forzados? Ahí, está buena esta pregunta, hay varias maneras una que me gusta a mí es Anunciarlos antes de que pasen Cosa de que Se genere una continuidad Como que La gente que está en el lugar, por ejemplo, sabe que Dentro de dos semanas es El día de El héroe, por decir algo Y que se celebra algo Entonces vos sabés que va a haber un evento importante en tu, en tu aventura, en el día del héroe Anunciándolo Estás generando expectativa Y estás agregándolo a la cotidianidad de la aventura Así que, ahí va a suceder y no se va a sentir forzado porque es el día del héroe, puede pasar de todo, puede haber desde alguien muy contento por ganar un torneo a que sea un desastre natural o algún malo tratando de, de controlar muchas personas a la vez. Pero esa es una buena idea, digamos anunciar a los jugadores que algo va a pasar y después que suceda hace que no sea forzado. Y tampoco hay que preocuparse mucho por eso porque también la idea de que los, los malos o los enemigos, o los antagonistas, o quien sea, va a tratar de hacer las cosas lo más escondido posible para no tener problemas, y cuando tienen que suceder, suceden. Así que también, digamos, tienes que valerte de esa parte. Si sucede, y los jugadores lo, lo viven estas situaciones extrañas, les cae un poco a ellos la responsabilidad de investigar por qué sucedió eso. ¿Se va a repetir? ¿Va a haber algo que no estamos viendo? ¿O solo vamos a escapar sin más? Así que, no hay que sentir mucho que es forzado Siempre y cuando digamos vos tengas Una razón para respaldar eso Si sucede algo, y los jugadores lo investigan Y encuentran la razón Se dan cuenta que no era forzado Que sucedió porque había gente generándolo Vaquero Hace poco terminé mi primera campaña como DM Y usé de voz final un Clerio de la Tormenta Nivel 5 para una partida de nivel 4 Casi se mueren todos en resumen, ¿cómo puedo balancear encuentros contra otros NPCs creados como personajes? En cuanto a los números, está el... ¿Cómo calcular el valor de desafío para los personajes? No sé si está en el manual del DM o el de jugador. Creo que está en el del DM. Pero ahí está la, la info, digamos. El, el, el problema con estas cosas es... Que... No estoy seguro si tiene en cuenta todo lo que puede hacer el personaje. Toda la magia, toda la, todas las acciones adicionales que tenga, el, el equipo mágico que vos le agregues y Pero bueno, <ríe> hay algo que, que, que no suelo responder acá, es cómo balancear encuentros, porque la descripción es muy larga. Pero si es un boss final, tiene que sentirse una pelea casi imposible de, de ganar, ¿no? porque es la persona que está ahí, que es la persona que generó todo esto hasta ahora, y es el momento de enfrentársela. ¿Saben? ¿Saben? Todo lo que se enfrentaron antes es que esta persona es muy, muy poderosa. Eh, que, que no solo. O sea, lo único que saben esta persona es que puede generar todo lo que sucedió antes y se van a enfrentar cara a cara en un campo de batalla. Así que tienen que esperar pasar la mano. Y hay, una, hay como una verdad general de, sobre los jugadores que, que se comparte mucho entre DM: es que, que los jugadores quieren ganar, los jugadores quieren llegar al final de la historia. Y ganar. No importa si llegaron al final de la historia con un brazo menos, o, o con la corrupción casi consumiéndolo. Lo importante es que llegaron al final, vencieron a ese enemigo, y listo. No importa. Si, si costó mucho, mejor. Si costó si costó demasiado. Si los jugadores tuvieron que esforzarse y sufrir para conseguir la victoria, ellos la van a sentir mucho más. Y realmente se sienten más copado tener algo así. tener una victoria realmente compleja. Así que... Y casi mueren, pero no lo hicieron. Yo digo que es un trabajo bien hecho. <risa> tampa Kuma, ¿para qué sirven los Magikarps? No, estoy del todo seguro. Hay, hay un botón que, en el que pueden atrapar Magikarps que no sé para qué sirven. Eh, pero están ahí. <risa> Eso si no me equivoco lo hizo Bachi. A, a, a, después vamos a, a preguntar esa parte. Mm -mm. Paco Bazán. Yo quisiera saber cómo preparar una aventura por de policial en Day Day, si es posible. Bueno, ten, tenemos tenemos videos sobre esto, sobre cómo preparar una aventura, cómo preparar una historia. La, las aventuras policiales o sea, la, las historias policiales de esto se, se trata, digamos. El el misterio policial, que eh, un investigador va de la no, por la noche a, a crimen super extraño, con pistas que no se entienden O que demuestran que hay algo pasando Más grande todavía Tienden a ser Como <risa> Tienden a ser muy investigativas Tienden a, a A que haya muchos sospechosos La idea es que Vos le, le generas a los jugadores Muchos NPCs ...de los cuales puedan sospechar que tengan motivos, que haya razones... Que, te, ...que los que se conecten al crimen inicial o a lo que sea... Para, ...para que ellos sospechen. Entonces ellos van a tener que investigar por separado a los NPC, ...a ver quién es realmente la persona que están buscando... ...o cuál es la conexión que tienen con el crimen, si son libres o no. Tal vez hay una persona de la cual desconfían... ...con, con razones muy válidas. Tal vez es la persona que maneja todo el crimen de la ciudad pero justo ahora no tiene nada que ver, salvo que maneja todo el crimen en la ciudad constantemente. Entonces, a esa, esta persona, le cuando le lleguen con esta sospecha, no va a saber nada, le va a molestar porque este es su territorio, entonces tal vez quiera ayudar o tal vez genere investigación por su lado, que ahí van a tener un obstáculo más los jugadores. Pero la idea principal es que haya muchos sospechosos conectados al, al mismo punto de origen. Y que los jugadores se encarguen. Después ellos van a tener que investigar y mover adelante. Creo que va por ahí. <ríe> en túnica hay un signo donde va tu corazón. Es que... Ah. Tengo varios... Ahí se ven los tres pines estos. Ahí. Rota por ese, por ese sector. Seguimos con vaquero. Mientras juegas online, ¿qué tenés a mano? O sea, ¿tienes comida, botellas de agua, un cuaderno o no tienes nada? Tengo mi botella de agua. Tengo una, una cajita para tirar dados que me regalaron en un evento. Eh, que fue acá cerca de la zona de Rosario, estuvo re bueno. Y mis dados, nada más. Ah, eh, porque las notas las tomo en la computadora y después todo el rol 20 ahí. <coughs> Creo que nada más. <ríe> bueno, el micrófono, la luz, la cámara, etc. A ver, digamos. Vamos. Vaquero. Muy bien, hace dos semanas pregunté esto, pero lo dije mal, porque lo redacté mejor como le narrarías a un personaje ciego. Lo que veo mejor y yo escucha. ¿Cómo le narrarías a un ciego genérico cuando entra una taberna o a una cripta? Tendrías que, en ese sentido, valerte del resto de los sentidos, ¿no? Valga la redundancia. Eh, ¿Qué huele? ¿Qué escucha? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Está húmedo o no? ¿Calor? ¿Frío? Eh, tal vez describirle la mezcla de olores que puedes llegar a reconocer. El ruido, si es. Si, si te aturde, o si es más agudo, si es constante o explosivo. Tendrías que. que analizar, bueno, qué tan húmedo está el lugar. Y en base a eso, a la temperatura, como dije antes. Ah, hay formas. <risa> hay formas. Eh, también podrías. Esto, sé muy poco sobre este tema, pero eh, en base a cosas que vi, hay quienes pueden re recibir la distancia que tienen de otra cosa, hacia base al oído. Eh, también podrías hacer eso. Y creo que iría por ahí. Va, va, va a ser algo así. Tal, tal vez ayudarlo con, a contar los pasos hasta, desde un punto hasta un punto, desde la puerta, hasta la mesa donde están, o hasta la escalera, y cosas por eso. Tan Pacuma. ¿Hay alguna regla sobre cordura en DD? Sí. <ríe> no me acuerdo cómo era, pero si no está en el manual de jugador, al final está en el manual del DM. Eh, ¿Está buena? Yo recuerdo haber leído en ese momento que estaba buena. A mí me gusta usar la de, la llamada de Tulu. Que de hecho, la, una de las cosas que hace la versión de 20 de la llamada de Tulu es crear esta regla para jugar con D20. Y anda, anda re bien para jugar Tulu. Para jugar en DD. Yo la usé cuando estaba dirigiendo Pathfinder. Eh, en aquel momento a dirigir, dirigir una campaña del Darkest Dungeon Estuvo re buena, cambié cordura por estrés Y e hice más o menos lo mismo y anduvo perfecto Así que está No me acuerdo en qué, a ver ya, ya la vamos a buscar Porque No me acuerdo en qué dónde está Y está buena la regla A ver, A ver, a ver, a ver Lo importante de la regla de cordura, eh, más allá de la que uses, es que sepas bien cuándo aplicarla. ¿Qué es lo que genera. lo que le genera las tiradas de cordura, lo que le genera la pérdida de cordura? Hay, hay muchas aventuras para usarla. Eh, la tumba de la aniquilación, en el nombre, hay, hay dos cosas que pueden llegar a generar estrés, ¿no? Hay una aniquilación y dos, las dos juntas son complicadas. Pero no me acuerdo en cuál de los dos manuales está eh, Pero está en el del jugador al final O en el del M Tengo que buscarlo mejor Vaquero sabes hablar otro idioma? De ser así nos das una demostración Hablo mal inglés <ríe> Y hablo lo suficiente mal inglés como para trabajar En otro país Así que <ríe> Es raro dar una demostración de otro idioma Porque realmente no sé qué decir <ríe> uh, Ahí tam. Lion, tengo una duda de si todos los personajes pueden usar un pergamino de spell o si solo los personajes mágicos y si estos deben ser de alguna tirada como en Pathfinder. O en Idea. Vamos a leer rápidamente, rápidamente la regla. Sobre los pergaminos. Porque si no me equivoco. Esta es una de las cosas que cambió en, entre las. Entre las. Uh, se me fue parar, las versiones de D&D. Bien. Ajá, dice... okay Uf, es como una... La regla dice, cualquier criatura que pueda leer el lenguaje en el que están escritos... Puede leer la descripción arcana. Y e intentar activarla. Pero. También dice. Si el, PL, si el hechizo está en tu lista de hechizos. Puedes usar una acción para leerlo. Si no. No lo entendería. O sea. Vamos a seguir leyendo. Vamos oh, a leerlo de una fuente. Más fiable. Que la fuente más fiable termina siendo advice porque la persona que, que edita el manual ¿no? dice acá. vamos a un segundito, así no nos... Porque esta es una, una de las reglas más tramposas Si el hechizo está en la lista de hechizos de tu clase puedes leer el pergamino y lanzar el hechizo sin proporcionar ningún componente material De lo contrario, el pergamino no se puede leer Lanzar el hechizo leyendo el pergamino requiere tiempo normal de lanzamiento Una vez que se lanza el hechizo, las palabras del pergamino se desvanecen se Y se interrumpe el lanzamiento, el hechizo se pierde si el hechizo está en tu lista de hechizos de clase, pero es un nivel más alto de lo que normalmente puedes lanzar, debes hacer una prueba de habilidad usando tu habilidad de lanzar hechizos para determinar si lo lanzaste. ¿Ah? A ver. Hmm. Pum, pum pum, rápidamente. No estoy, no estoy del todo convencido de que todos lo puedan lanzar. Recuerdo haber leído algo así. Pero me parece... A ver. Acá está. Son dos reglas. estas que leí al principio. La regla general es que cualquiera puede usar un pergamino. La regla especial es que los pergaminos de hechizos solo pueden no ser usados por la gente que tiene ese hechizo en su lista. Así que hay, hay como para elegir... Esa es la verdad Si vos tenés el pergamino en tu lista, deberías poder lanzarlo Si no, habría que preguntar Es raro En realidad lo que pasa es que hay Pergaminos que no son hechizos eh, los, los, los hay esa, esa, esa es la real diferencia Al haber pergaminos que no son hechizos Que pueden usar, ser usados por cualquiera Después están los pergaminos con hechizos Que solo pueden usados, ser usados por la clase que tiene ese hechizo Gracias Uh, me costó. ¿Cómo andan? Vaquero, ¿cómo fue para ti jugar ratas en las paredes? Aún no termino el final de la primera, pero ¿qué te pareció el final de la segunda? Ratas en las paredes estuvo buenísimo. Me encanta cómo, cómo narra Cristecas. Tiene, tiene un estilo muy marcado para dirigir terror y está buenísimo. De ratas en las paredes, el sistema no lo usamos tanto. Porque eh, eh, fueron dos one shots, así que como que no hubo muchas oportunidades de... De aplicar el sistema Pero por lo que nos explicó Es sumamente sencillo sumamente sencillo. Se tiran dos dados y sacaste 8 Tenés éxito, si no, no y, y podés usar Alguna de tus características, que tenés 4 creo Le aplicás ese número a la tirada así que tenés unos aplicadores Y tenés un rasgo Que puede ser Que te da beneficios, depende de lo que sea El sistema parece súper sencillo Lo que sí, el manual tiene 300 páginas hasta donde sé, el manual, la, mitad, la mitad del manual son, son aventuras y después la otra son reglas. Así que todavía no sé realmente. Pero estuvo super, estuvo muy, muy divertido, la verdad. Eh, estuvo genial jugar con Cristeca. Si tienen la oportunidad de, de ver los videos en nuestro canal de YouTube, háganlo, están geniales. O de encontrarlo a él en vivo jugando otra, otra partida. lo súper recomiendo. La primera me encantó porque, bueno, porque además estamos jugando con Lui y con Bachi. Eh, que hace un montón que no jugamos juntos Creo que ninguna vez jugamos juntos A salvo esa Porque bueno, porque o era el DM Show O fue, fue en su momento Pero estuvo genial Y cuando jugamos la segunda vez con Master Pifias Y Noviembre Nocturno Realmente estuvo mucho muy interesante esa Estaba solo, no tenía nadie del equipo Y estaba jugando con ellos dos Que Bueno, Master Pifias tiene un canal mucho más grande De juegos de rol y tiene unas, unas aventuras eh, muy muy conocidas en Twitch, en su canal y en España. Eh, y noviembre nocturno tiene un canal de YouTube enorme en el que hace narraciones de terror, así que estuvo la verdad increíble. La pasé genial. Digamos. Nacim Santos. ¿Has diseñado un combate donde se suponía que fuese difícil, pero los jugadores lo derrotaron fácilmente? ¿Qué pasó? ¿Y te pasó y cómo fue? Sí, un montón de veces. Eh, las veces que, que no. Y que re resultó ser difícil son lo los combates que, que menos tiempo le dedicaba a la hora de, de construir. Eh... Lo que pasaba era que... <risa> lo primero que pasaba era que ellos se miraban entre, entre el grupo y decían esto fue demasiado fácil. Algo más va a pasar. Algo más va a pasar. Fue extraña esta parte. Eh... Pero lo que me quedaba a mí era... Yo pensé que esto era más complicado. Yo tenía otras ideas. Eh... De hecho, algo que me recuerdan siempre es que el final de la campaña anterior, la última pelea contra un vampiro con... No recuerdo que era un tracolicho o por el estilo. Eh, fue sumamente fácil. Pero la pelea anterior a esa, con una party, fue extremadamente difícil. Entonces, se sintió a, a mí me molestó un poco, porque para ellos fue re fácil. Pero bueno, era lo que tenía pensado, era lo que había planeado. Y tal vez debería haberlo armado de otra manera. a principio se sintió feo. Como que me molestó no poder hacer algo más copado para el final Pero eh, por otro lado, digo, bueno de acá tengo que aprender algo La producción Bien Escuelita de rol ¿Alguna vez jugaste algún sistema indie o homebrew? sí El otro día me estaba acordando de un sistema homebrew Que había inventado un amigo cuando Estábamos en sexto grado, séptimo grado Yo jugaba un paladín me acuerdo Y era, no me acuerdo del sistema Pero lo que me acuerdo yo era que Cuando creabas el personaje te, Tenía como reglas así medio desparramadas Creabas el personaje y tirabas un dado a seis caras Y eso era tu clase social Y por alguna razón yo siempre sacaba seis Y empezaba siendo noble Y tenía todo para mí, no sé. Y estuvo re bueno ese. Fue un momento extraño del rol Jugamos bastante Después otro chico también me había a jugar un juego de rol. Y había inventado él. Y me puse las clases y dije, bueno, yo quiero ser un nigromante. Y también tenía que hacer una tirada para tener algún beneficio al principio. Y también sacó un 6 en un de esas caras. Y podía invocar no sé cuántas cosas. Era un desastre, la pelea fue. Eh, pero estaba buenísimo. Y... En cuanto a juegos más eh, indies y cosas por el estilo... O, o sobre todo, digamos, menos mainstream como de Vampiro Llamada de eh A ver. Tuve la oportunidad... O sea, Paranoia en aquel momento, si bien es un juego conocido, siempre estuvo en la sombra de... De los juegos indies... fue varios juegos de una sola hoja. Esos estuvieron bien. Tulu Dark, creo que llamaba, llamaba uno. Es de Tulu, pero bueno. Eh, era, era un sistema de una sola hoja um, Después leí otros Leí otros Burning Wheel Me acuerdo de... <risa> Burning Wheel Historias extrañas con Burning Wheel Bueno, de hecho ahora eh, No sé si se ve por ahí Tengo un manual nuevo tengo un juego que se llama Over the Edge es un juego viejo Viejo, viejo Pero se ve que sacaron una edición nueva Es un juego sumamente extraño eh, Que es como... Ciencia ficción Surrealista Y escuché cosas muy muy buenas De ese juego y dije, ya fue, tengo la oportunidad de conseguirlo Lo voy a hacer, y empecé a leer el manual Y está genial, no entiendo nada todavía Porque empezás a leer el manual Y lees una palabra extraña y se, uh, y se encontraron con esta cosa Y entre paréntesis dice, ver página 260 Voy por la página 80 Y ya tengo un montón de eso entre paréntesis Así que creo que en el futuro Vamos a jugar más todavía Grande, bicuelita de rol por pasar, gracias Nassim Santos, ¿cuál ha sido el NPC que más te dolió su muerte? No spoiler, de anubre, no había el día. <ríe> eh, en, la, en la partida anterior, un, ah, había aparecido un NPC muy muy complicado en su historia. Como, salir de la vida duro. Se llama Mike, creo que era el amigo de, del personaje de uno de los que jugaba de Agustín era un warlock que había hecho el pacto con Y terminó siendo un, un NPC muy muy querido por el grupo y estuvo muchísimo tiempo en la aventura. y Llegó el punto donde era, era alguien que suministraba recursos al grupo, porque pasó de, de, de vivir abajo de un puente desastroso, él mismo con su persona, sin ningún tipo de ambición ni, ni nada por el estilo, hacer alguien respetado por la sociedad en la que vive, que la gente lo quiere y todo, gracias a, a la ayuda de su amigo, la Renal en aquel momento, y el grupo en general. Y cuando murió, fue un momento re duro para todos, porque en, en ese momento había que salir a buscar venganza. <risa> había que salieron con todo lo posible a encontrar a la persona que lastimó a Micro para destruirla lo más que podían. Eventualmente creo que lo hicieron, no me acuerdo ahora Pero fue duro Fue duro matarlo Y después, bueno, en el asedio murieron un montón eh, Que estuvo difícil Panza hey, Panza. Una recomendación para un one shot Que tengo que masterar para unos amigos que nunca jugaron Quiero que se copen Y que la onda sea muy de idea Trata de hacer cosas Esto es siempre, si es un one shot Primero, asegúrate que termine en un día no importa cómo, pero asegúrate que ellos consigan el final en un día. Como que se sientan que tuvieron una pequeña aventura en día. Sobre todo para gente que vos querés enganchar el juego y mostrarle que Así que asegúrate que sea una misión de un solo día. Que en esa sesión se termine todo. Por más que sea algo súper simple, no importa. Si querés que queden cabos abiertos, todo bien. Eso te va a servir para engancharlo para la próxima sesión. Pero que la misión principal empiece y termine. Y que los desafíos que les pongas, lo que sea que hagan... Estén relacionados con la clase de su personaje Que haya puertas cerradas Si hay un ladrón o un bardo Que haya desafíos mágicos Para los personajes que usan arcana eh, Algún combate Para que se puedan demostrar Los personajes que usan armas O, o incluso desafíos físicos Para que los personajes más, más forzudos Puedan hacer cosas o con más destreza Y que ellos mismos puedan explotar Su personaje y hacerlo ver mostrarse Mostrárselo a todos los demás Y a ellos mismos qué es lo que puede hacer el personaje eh, cosas por el estilo Tal vez una cuerda floja En lugar de un puente Para el personaje que es muy ágil Te puede servir Así vos podés escribir con, con toda la grandeza del mundo Porque querés que se enganche Lo copado que fue ver a esta persona Cruzar todo el puente con el viento Arriba que lo estaba moviendo la soga Y con el agua pasando abajo que lo distraía Un mosquito que le picó la nariz mientras pasaba anda Yo iría por ahí <coughs> Methorus Buenas León, ante todo gracias por estar como siempre <risa> Gracias Mi cuestión, mi grupo recientemente dejó de jugar 3.5 Para ponerse un poco más al día y jugar 5.0 Recibo quejas en cuanto a las opciones de personalización Acostumbrado a 3.5 con sus 300 manuales ¿Algún consejo? Quizás algún manual que agregue razas o clases además del usuario y el del DM <risa> El manual que más... De los últimos que más agregó cosas para quinta edición, para personalizar más todavía el personaje es eh, el caldero de todo detalle o algo por el estilo se llama, talla, Está como talla el manual y ahí vas a tener todo, de hecho al punto de modificar la raza para que se ajuste como el jugador quiere originalmente quinta estaba muy, muy estructurado en esa parte y tenía menos opciones que 3.5 porque 3.5 estaba construido para que la personalización del personaje llegue a extremos absurdos como esos mil manuales Ahora quinta edición tiene un montón de manuales, no tiene tantos, pero tiene un montón. Y lo que hace quinta edición es sacar libros, y en cada libro generalmente viene una aventura, o dos o tres, o una campaña entera, pero vienen razas, vienen caminos para personajes, eh, vienen dotes, vienen armas, vienen hechizos, así que yo te recomiendo Sanatar y Tasha, esos dos manuales. Eh, esos dos tienen la particularidad de que no tienen ninguna aventura, son todas herramientas para jugar. Para el DM y para el jugador. Tienen subclases, tienen razas, tienen hechizos, tienen reglas, etc. Pero después, todos los otros manuales sí. Por ejemplo, Enteros, si no me equivoco, salió el sátiro y el, lo que son como unos leones. En, en Wildmount salió uno que es tipo un, una bendición para hacer un Undead y otro tipo de orco. Y, y de, así en cada manual vas a encontrar razas y clases diferentes a ah, las del jugador y del DM. Así que para mí empieza por y Taritalia y después anda chusmeando que hay en los demás que tienen cositas. Pero de nuevo, los otros manuales tienen menos material. Tienen muchas más aventuras, pero menos material. <coughs> Vaquero. Si mañana Wizard of the Coast te preguntase un concepto de raza y su clase y solo tengas un minuto para responder, ¿qué dirías? <risa> wow. Eh. Primero estaría como 30 segundos pensando por qué me están hablando a mí. Aprovecha esta oportunidad, León, me estaría diciendo. Y... En cuanto a la raza, querría que sea algo... En su momento fueron pulpos, pero fueron hipopótamos. Pero ahora hay algo con los pulpos. No que sean en sí asotamentos, pero algo relacionado con los pulpos. Estoy como... Investigándolos y son muy cool los pulpos. Así que va por ahí. Y en cuanto a subclase... Eh... Esta para mí siempre es la más difícil Porque no realmente qué hacer Me gustaría Alguna subclase de bardo Que haga eh, que, que inspire de otra manera No sabría cómo No me acuerdo todas encima Esa es la, la verdad No me acuerdo de qué se trata Pero que querría un bardo eh, Tal vez eh, Inspire Mediante su, su brutalidad, como que sea alguien que realmente pelea que cuando pega un golpe y hace que sé yo tanto daño inspira a un compañero a atacar Como que genera confianza por tenerlo al lado Y eso ayuda a la mecánica del juego Tal vez allá haya alguno así, no me acuerdo Urt Drak. Si se es de la vida y se tiene acceso al hechizo, buenas vallas con multiclase. Cada valla cura más por la habilidad del clérigo de la vida. Vamos a ver. Buenas vallas. Que qué hechizo viejo. Eh. Cleric. Vamos a primero ver el clerio de la vida. Porque no me acuerdo exactamente. Sé que era el de curar más. Pero tal vez haya. Alguna, alguna parte específica. Que digan. Solo se puede usar. Con hechizos de curación que a ver cuál es la habilidad de cría de la vida oh, no no estoy encontrando eh porque abrir de la luz no abril de la vida <risa> Por eso no lo estaba encontrando. Ah, ahí estamos. Cuando uses un hechizo de nivel 1 o superior para curar vida a una criatura. Esa criatura gana Dos puntos más el nivel del hechizo. Ah, vamos a ver. Las buenas vallas. No me acuerdo, este hechizo. Sé que tenía una anécdota con buena olla, pero no me recuerdo acuerdo más. no, no va, a ser, va a ser imposible recordarme uh, A ver si era así Creo que es así Yo voy a asumir que sí <ríe> eh, Pero no estoy de todo seguro A ver Dice, en tu mano aparecen una cantidad de vallas que curan un punto de golpe cuando se alimentan con ellas. A ver. Sí, porque, ¿por cómo está escrito? La habilidad del clérigo de la vida dice que cuando se use un hechizo... Que cure vida Y vos lo que estás haciendo es generando un hechizo que cura vida Así que se aplica Suena bien <ríe> Para el crédito de la vida <ríe> Sigamos, a ver ¿eh? Nasim Santos ¿Cuál ha sido la escena que has hecho como DM que más te ha emocionado? ¿Has llorado, interpretado un NPC? Sí, varias veces De hecho, hu hubo veces que habían empezado llorando Por cualquier razón ¿no? Por la escena en sí eh, que más me haya emocionado Hubo Recuerdo la muerte de, en el asedio De muchos NPCs Que sintió fue re, fuerte, re fuerte Porque eh, Los perdí yo a los NPCs los, los, los personajes y los jugadores perdieron aliados Pero esos NPCs murieron para mí Eso se sintió eh... Entre, también en la desesperación de, de, de cuando alguno tiene, está desesperado y demostrando sí sí. Yo, yo lo fácil, <ríe> si algo me emociona, me pone, me internece mucho instantáneamente, estoy lagrimeando eh, y, es, y, y se trata de lograr, ahora mismo no me estoy acordando. ¿En Anurian todavía no, no sucedió algo así? Yeah, todavía eh, ya, ya va a pasar en cámara también pero estoy acordándome de cuando murió ah, un ogro que tenían ellos de amigo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama Tok, Grok, algo por estilo, un nombre bien simple. Eh, lo encontraron, se hicieron amigos y... Como fue la aventura, ellos se fueron y volvieron muchos años después a, a su pueblo original. Y cuando buscaron a Tok se lo encontraron, que había una estatua de él en la puerta de, de la ciudad. y honrando al defensor de, del pueblo y fue una escena muy muy triste muy solemne además fue muy linda eh, en la que no pasó nada ellos simplemente vieron la estatua y yo estaba maquero pero debemos dirigir a Bachi a, a Lu a Bachi o a Max en un futuro cercano yo sé que Max y Bachi no quieren, no quieren dirigir ellos no están interesados en esa parte ya ah, lo dijeron varias veces de hecho y Lu, no, creo que nunca hay una respuesta concreta, así que no sabemos. Panza. ¿Tienes algún tatuaje relacionado con el rol? No, no tengo ningún tatuaje relacionado con el rol, pero es algo que quiero hacer eventualmente. Eh, tengo un diseño medio en la cabeza eh, que me gustaría tener. El, el rol es gran parte de mi vida, como se puede presenciar. Y, y es algo que quiero. Nada, eventualmente lo voy a tener. Vaquero, ¿te veremos dirigir a un grupo de externo a los miembros de la taberna en un epic, un epic crossover con otro canal? Estaría buenísimo Ahora mismo, con estos one shots que estuvimos siendo invitados La verdad como que me despertaron las ganas Así que lo que estamos tratando de hacer es organizar la agenda Porque todavía está como muy móvil la agenda de la taberna Cuando se graba, cuando se hace, cuando se empieza. No hace Entonces, una vez que todos esos temas establecidos Vamos a poder realmente ver qué es que va a poder pasar. Pero me encantaría poder quitar gente. Por ahora, la manera que tenemos de colaborar con los demás es con el podcast. Y por ahora está siendo genial. El último podcast, el de EDM es agotado con Pimiento y Adria, fue genial. Nacín Santos, ¿la taberna de rol es tu trabajo principal o tienes otro que te mantiene? <ríe> eh, yo trabajo de otra cosa durante el día. Y, y la taberna sería mi hobby. <ríe> no. No hay, digamos, como un ingreso de dinero constante como para poder mantener a, a, a nadie de la taberna. Sería, sería algo genial, sería algo lindo, pero por ahora es algo que hacemos con, a pulmón, como nos gusta, con todas las ganas. Pero es mi, mi hobby. Por eso siempre, todas las cosas que suceden de la taberna suceden después de las seis de la tarde. Porque hasta las 6 de la tarde trabajamos los cuatro. Y, y tratamos, digamos, de aprovechar ese tiempo después de las seis de la tarde... Y durante los fines de semana para crear videos, escribir guiones, etc. tampacuma ¿Conoces Anima Avion Fantasy? Si es así, ¿qué opinas? Fue una de mis primeras experiencias cercanas al rol y me hizo muy complicado el sistema. <risa> para mí también. Un par de veces intenté jugar Anima y cuando me dieron la hoja de personaje tenía seis hojas. Todas. Espacios para escribir. Cuadros que se conectaban con cosas. Un dibujo mágico raro. Para llenar, y mi, mi primera reacción fue asustarme Porque el sistema es súper complicado <ríe> el sistema es súper complicado eh, Pero porque está hecho para jugar ese tipo de cosas ¿Vieron esos, esos shonen que están peleando y todos los personajes saben que está pasando en todo ese momento Y, y pueden, digamos, cambiar las cosas ahí en el momento Anima te da todo el material que vos necesitás para hacer eso Para hacer ese diálogo interno antes de pegar la piña Pero activar el siguiente poder O elevar el cosmos hasta el infinito Anima te lo da El tema es que es muy complicado Se puede hacer con otros sistemas, seguro Bueno, Pero Anima está bien armado para eso Recuerdo unos, unos libros adicionales de Anima Donde vos podías tener un personaje que peleaba con la ropa O que tenía como una, una espada látigo Todas cosas súper cool Además la estética del juego está bien desarrollada para, para este tipo de anime pero bueno, no. Yo me alejé de esa parte. <risa> Era muy difícil. <risa> Vaquero. Tiene una campaña donde principalmente hay no muertos. Hay un jugador que se hizo un personaje inusualmente débil o malo a la hora de tratar con estos ¿Qué harías para que no se quede atrás? Este tipo de... de, de debilidades, entre comillas, muy, muy muchas comillas... Hace que el jugador busque la ayuda de sus compañeros. Que sus compañeros ayuden a esta persona. Entonces, no sé si realmente le daría algo para valerse por sí solo. Sino. trataría de que el grupo mismo le, le preste atención. Le lo ayude en hacer lo que quiere. Le... Lo proteja cuando no pueden trata, Tratar de que él mismo genere situaciones Donde él pueda ser útil pero no cosas. De esa manera vos no tenés que realmente cambiar nada Sino simplemente incentivar a los jugadores A buscar otros caminos Para resolver lo que está presente Y a este jugador Que tal vez al principio se sienta mal Porque no puede hacer nada Porque sus hechizos no son útiles Tal vez si los usa de otra manera Se da cuenta que puede aprovecharlos todavía más Y le va a pasar genial por más que sea alguien, entre comillas, débil O se siente, entre comillas Buenas, buenas Vaquero, okay, harías algún directo creando personajes, por ejemplo Antes de jugar un one shot, un directo de tu proceso creativo Incluso mejor toda la taberna mostrándonos cómo hacen sus personajes Suena bien, todavía, cuando tengamos un one shot Va a ser así, pero eh, Les puedo contar más o menos cómo fue el proceso creativo de Noia que jugamos con Rasu. Si no lo vieron está en nuestro canal. En, hay una lista de, de reproducción nueva con one Shot, que están en los de Cristica y el de Rasu. No ya fue porque me gustan los, los Dragon Balls azules. No, no hay nada más más profundo que eso. Y eh, quería jugar a alguien super super edgy, super super edgy, lo más edgy que pueda, porque quería divertirme con eso. Cuando se lo conté a las chicas se mataron de la risa. Y Busco Dragonborn Azul Y lo primero que aparece es un Dragonborn Azul Con una katana, y dije, listo hasta... <ríe> Este es el camino eh, Y después fue, bueno, que, quiero que sea todavía más echi, y empecé a buscar clases Y me choqué contra el Blood Hunter que dije, nada bueno Listo <ríe> Tengo que lastimar a mí mismo para ganar Más poderes y ser todavía más Echi Y dentro del Blood Hunter está la orden Del, del licantro, porque te transformas en Hombre Lobo, entonces me imaginé, tuve una transformación bien, bien oscura Lo que siguió después de eso es <ríe> Ver videos de gente eh, siendo ecchi, de alguna manera Y tratar de, de, de agarrar ese discurso y quedarme alguna pista Después fue toda improvisación, <ríe> después fue toda improvisación Estuvo súper divertido eh, Imagino que el Luciana el personaje ya lo tenía hace un montón de tiempo Alto es un personaje viejo ya eh, Bachi, lo, Bachi tiene un proceso de creación Como un poco más rebuscado Y Max estaba de vacaciones cuando pasó todo esto Así que esto lo hizo él solo, no, no sé cómo lo hizo Carlos ¿Qué es lo que más amas Y qué es lo que más odias de DM? ¿Qué aviva tu pasión y qué cosas te frustran Al punto de querer dejar de dirigir? Eso fue cambiando con los años y, y sigue cambiando hasta el día de hoy. Eh, lo que. Ah, hay una serie de cosas que cantan de y, y son al final del día cuando eh, terminamos de jugar y están todos enganchados. Me acuerdo en, en el. Esto es algo que ya dije, pero en el momento, digamos, de, de jugar presencial hay un momento que vos estás con la gente y empezás a, a, a hablar y empezás a, a describirles el lore de lo que está pasando, o la escena en general y hay un momento que conectás los ojos con esa persona y le brillan así, porque están súper atentos y están imaginándose todo como vos lo decís es un momento re lindo para compartir con alguien y eso me encanta en, en personas mucho más difícil en, en, en cámaras mucho más difícil porque la reacción tiene que ser como más, más elaborada y cosas así eso siempre está buenísimo, generarle algo a los juegos eh, al final del día en, Cuando online es como No, estuvo re bueno esta parte, me re gustó Cuando se están diciendo entre los jugadores Che, esta parte la hiciste re bien Que bien que hiciste esto, estuvo re esta parte Todo eso está genial Eso me encanta <ríe> Me frustra un poco Ahora, digamos, dirigir online La preparación del stream Porque la preparación del stream es conectarnos antes Hacer la llamada, poner las cámaras Y Y estábamos todos saliendo de trabajar y, y, y teniendo uno o dos minutos para nosotros mismos y después volviendo a, a sentarnos la compu a hacer el stream y todo eso. eso, es lo que más me frustra ahora, no al punto de querer dejar de dirigir, para nada pero eso eso es molesto no, por ahora, estos últimos años de dirigir acá en la taberna, no tuvo un momento de decir, che esto es horrible no quiero hacerlo más pero <risa> ya me los voy a encontrar Ahora es lindo, ahora, ahora es muy lindo el, el grupo que tenemos y cómo va la Andrés. No. ¿Cómo incluirías a un rival recurrente en una campaña? Que no sea tan malo e influyente como el villano, pero que moleste de vez en cuando los jugadores en su aventura. <risa> estos, estos personajes son geniales, porque lo interesante es que a veces los jugadores van a tener que buscar su ayuda. Puede ser algún criminal, algún, algún mafioso, puede ser algún, algún traficante de algo. Que, que al principio, digamos, ellos se lo encuentren, detengan, detengan un robo de por parte de ellos, o detengan alguna de sus transacciones ilegales, pero que eventualmente los jugadores necesiten de esta persona, y, y, y cuando lleguen a su oficina va a estar haciéndose el, oh, justo ahora, dependen de mí. Va a ser algo más gracioso que maléfico. Yo lo haría de esa manera Hay, hay que no necesariamente digamos, Vaya a pelear a muerte, para nada Pero que, que reconozca como rivales También a los jugadores digamos Que, que en ningún momento se sienta superior o, o muy por debajo de ellos Que los vea como iguales No importa que, que, que ellos vuelvan En nivel 15 a pedir la ayuda Y este todavía hace aquello en nivel 2-3 Que todavía los vea como iguales Porque ellos necesitan de él Creo que esa sería la, una, una manera interesante y divertida. Alguien que al principio genere molestias en el lugar y que ellos la agarden, pero que se escape o por el estilo. Y que eventualmente tengan que decirle, che, bueno, todas esas cosas que dijimos que no vendas, sí, las necesitamos. ¿Ahora las necesita? Mira, ah, ahora las necesito. ¿Qué problema? Porque hay gente que me está deteniendo y cosas por el estilo. También les puede dar una misión. Incluso. <risa> que tal vez no les guste a los jugadores. <risa> Suena divertido. Vaquero, una raza, una pregunta. Cuando una raza te da conjuros, si eres una clase de spellcaster, ¿obtienes esos conjuros? Eh, cuando una raza te da conjuros, también te da una regla específica con esos hechizos. Por ejemplo, el Tiffin creo que te da un hechizo. Creo que es oscuridad. Fíjate, porque cada raza que te da un hechizo dice exactamente cómo se usa ese hechizo. Eh, pero no. La respuesta corta es no. Vos podés usar ese hechizo con la raza de la manera que te dice ahí, pero no lo ganas a tu lista. Ah, sigamos. Carlos. ¿Qué tanto hype tienes por Candlekeep? ¿Qué esperas en esa aventura? Es cierto que dicen que es de nivel 17 en adelante. La verdad, para nada. No tengo ningún tipo de hype. Cuando, cuando leí que iban a hacer es una compilación de aventuras eh, Bueno, está bien. A mí me gustan los manuales que tienen las herramientas. Si salió talla y dije, sí, es lo mejor. Todavía no lo leí. Todavía no me puse a investigarlo bien en detalle. Eh, pero me encantó. Y este como una compilación de aventuras, dije, bueno... Eh, como que bajó en la lista de prioridades de manuales que quiero. Así que no le estoy prestando atención. Seguro está buenísimo. Seguro tiene aventuras súper interesantes para hacer cosas recopadas. No sé en qué nivel empiezan ni y terminan. O Esa es la verdad. Pero eh, a mí me gustan más los otros. Eh, Hunting. ¿Cuál es la altura máxima para un personaje que deje de ser mediano a grande? No, no recuerdo, pero no es solo por altura, digamos. Es por todas las dimensiones que pueda llegar a ocupar el personaje eh. Pero está, si no me equivoco, en, en la parte de los tamaños está Esa regla eh, Es como Creo que anda por los 3 metros 3 metros, tal vez más eh... Vamos a ver si hay algo Porque sé que está el, el, el hechizo De, re, de agrandar, de reducir No me acuerdo, Ah. No. y no lo encuentro de regla, pero está, si no está, está, perdón, tiene que estar en la parte de los tamaños. Vaquero, ¿cuánto daño haría un goleal guerrero rúnico gol... golpea un golpe contra un árbol estando en su estado gigante? No tengo ni idea, lo cierto es que me faltan muchos números ahí, eh, con qué le está pegando. La característica que estoy usando para pegar, eh, qué gana cuando está en estado gigante de grandad. hay como todo ese set de reglas. <risa> Carlos, yo estoy jugando un draw hechicero y le pedí a mi DM un bastón de defensa que sale en la mina de Pandelo. Mi duda es, si ese bastón tiene armadura de mago y escudo, pero yo solo tengo escudo como conjuro conocido, ¿puedo gastar armadura de mago? ¿Es necesario que yo conozca los conjuros que contiene el bastón? Si se acaban los conjuros, puedo cargarlos de nuevo o se rompe. Estoy seguro que si es con cargas. A ver, vamos a leerlo. Primero, eh, los objetos que tengan. Que tengan hechizos. A ver, dice: el Staff, el staff of Defense. ¿Eso? Ah. Tiene 10 cargas con las que podés lanzar magia. Armadura de Mago te cuesta una, ca una carga, escudo te cuesta 2. Y ahí después dice... El cetro recarga un d 6 más 4 cargas al final de cada día. sacas un 1, se destruye el bastón. Entonces, vos... ¿Podés castear Armadura de Mago? Sí, pero casteas la que dice el hechizo. Hay que leer bien... Esto es un resumen. Pero hay que leer bien el objeto... Y dice exactamente cómo es la armadura de mago ahí. Porque lo, los, los objetos que tienen hechizos tienen. generalmente son hechizos estáticos. No, no se lanzan con. No su suelen lanzar con tu nivel de lanzador. Se suelen lanzar con lo que está ahí adentro del hechizo. ¿Podés lanzar armadura de mago? Sí, con las cargas del hechizo. Y. Los conjuros no se acaban, lo que se acaban son las cargas. <risa> y ahí está la. Eh, eh, de nuevo, la, en la descripción del objeto está cómo se recarga y cómo se rompe. ¿Cómo se, puede, uy, perdón, ¿Cómo se pueden crear pergaminos que sirvan para lanzar hechizos? Buena pregunta Voy a leer rápidamente la regla Porque sí, Estoy re seguro que sí eh, Acá está En Sanatar está eh, En Sanatar está la descripción entera de cómo se escriben hechizos Depende el nivel, cuánto te cuesta, cuánto, cuántos días tardás, todo, está todo. Y eh, si no, vas a encontrar un poco más de información en, en el M. Pero en Sanatar está toda la creación de, de, los, pergaminos, de los pergaminos. Exactamente cómo crear un pergamino. Vaquero, ¿has jugado dos partidas de un solo jugador como máster en este tipo de partidas? ¿Le das más importancia a los NPC o se mantiene siendo el personaje principal? No recuerdo. Pero, no, no jugué partidas de un solo jugador, pero me han preguntado sobre partidas así o partidas con dos jugadores y lo que siempre recomiendo es que eh, trates, digamos, de que todo se, se centre en ellos dos o en esa persona y que sean sesiones cortitas porque no van a poder hablar con mucha gente o, o, o intercambiar opiniones con mucha gente, así que no hace falta eh, extender las sesiones durante... Tiempo. Si no jugar algo mucho más pequeño Rápido, que pasen cosas y listo eh. Y sí, hay que centrar la, la aventura en los jugadores, no importa cuánto sea Sigamos, sigamos eh, Acá estamos tampacuma ¿cómo fue? ¿Y con qué fue que te iniciaste en DD? Cuando yo empecé solo encontraba cosas en inglés o manuales de otros juegos Por lo cual me alegro mucho de haber encontrado su canal Gracias En aquel momento era Tercera edición, yo... El manual no sé en qué idioma estaba porque lo tenía el DM y mi personaje lo hicieron los demás. Yo no sabía qué estaba haciendo. En el principio me hice un druida, me dijeron lo que hacía, anoté todo lo que pasaba. Pero no me acuerdo nada más. No sé dónde quedó ese o personaje para nada. Pero era 3.0. Lo que estaban jugando ellos. Y... Realmente no recuerdo el manual. Lo que sí recuerdo es que el DM tenía otro manual de Tulu que no... Eh... Pero creo que el manual de Tulu que tenían estaba en inglés porque el DM lo había o sea, había viajado al exterior y lo había comprado. ¿no? Eh... Algo por el estilo era. Eh... Sí. De hecho, eso es importante. Ahora digamos como que la forma de consumir el hobby es mucho más variada. Tenés todas las redes sociales que hay, eh, todas las plataformas de stream y videos que hay, para conseguir información sobre el juego. Entonces, eh, los manuales, digamos, tienen un valor diferente. Es lindo tenerlos, eso seguro, es lindo tenerlos, en la este se siente preocupado. Pero, digamos, vas a encontrar la información que contienen los manuales en cualquier otro lado. De y en varios idiomas. Lo cierto es que <ríe> suelen tardar en traducir algunas cosas. Y, y lo que se suele hacer es que muchos fans traducen el mal. A veces hay cosas, hay traducciones muy bien hechas, hay otras que están medio, medio raras. Porque es difícil traducir. Cuando traduces algo tienes que tener en cuenta el contexto, tienes que tener en cuenta eh, muchas cosas. La traducción literal no sirve para este tipo de, de, de cosas. Eh, así que a veces, a veces es raro, pero muchas veces la aciertan y está buenísimo. Vaquero. Algún día narran un detrás de cámara, pero no como los que ya hay, sino un video entero mostrando cómo graban y esas cosas. <ríe> sí. Eh, les puedo, digamos, dar más o menos cómo es el proceso. Es rápido. Cuando ustedes ven los bloopers, la diferencia, digamos, que detrás de cámara es que están Luciana y Bachi atrás de la cámara. <ríe> o sea, posicionamos las luces, me siento la, adelante de la pantalla verde, la cámara está en frente mío y vamos. No hay mucho más. Están las chicas ahí sentadas. Atentas a lo que está grabando. Atentas a cómo yo estoy moviéndome y demás. Pero se puede hacer. Sigamos, sigamos. Vaquero. Si en una partida donde hay muchos no muertos. El palen lleva se lleva demasiado crédito. Y el jugador lo hace por error. ¿Qué recomendarías para nivelar? ¿Qué es lo que querés nivelar? ¿No? A veces, a veces cuando vos pones un desafío Y, y un jugador un, Tiene un personaje que Es realmente bueno en ese desafío No hay realmente que nivelar nada Sino, Yo de hecho aprovecharía ese momento Para que su personaje Demuestre su utilidad en el grupo Y su poder y su valor eh, no, no, no habría por qué castigar a los jugadores Cuando un personaje está haciendo lo que hace bien De hecho... Hay que incentivar esa parte. Uh, bueno, cuando va el paladín, los clérigos los muertos caen por todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que hay que nivelar ahí? El personaje está siendo útil, está haciendo las cosas bien. Lo que sí, tal vez el villano debería aprender de esa situación y, y buscar otra manera de, de protegerse o de, de generar maldades. No. Y creó no muertos y un paladín solo le destruyó el ejército, la próxima cree... Arte, constructos para pelear Pero aprovecha ese momento para que el paladín se luzca Para que brille Para que realmente el, el jugador vaya limpiando limpiándolo muerto Con su espada por todos lados Va a estar genial Y los demás jugadores lo van a ver como Bueno que está el paladín entre nosotros Porque si no, no la contábamos Quiero agregar algo rápido acá Creamos unas medallitas para los suscriptores Por ahora no es... No... Eh, creo que no se están aplicando Pero estamos viendo cómo, cómo se usan ah, Ya lo vamos a, a lograr Urt Hace poco hice una partida con una pelea Que yo creía que sería difícil Pero al final acabaron bastante fácil Con la cacería Pero los jugadores me dijeron que les pareció muy difícil ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué debería pensar al respecto? Me pasó un montón de veces Me pasó un montón de veces eh... el, el, el tema con estas cosas es que <risa> Es difícil, digamos, cuando sos DM por mucho tiempo entender lo que entienden los jugadores. Así que mi recomendación es jugar cuando, tanto cuando puedas, para ver realmente qué pasa con eso. Y... Eh, lo que realmente entendí de esa situación es que... Al, estaba haciendo las cosas bien, digamos. Porque yo pensé que era... Eh, como dijiste Que para vos era fácil Pero para ellos fue difícil Suena algo balanceado <ríe> Cuando tenés esos dos extremos Suena que hiciste las cosas bien Así que lo que yo traté Cada de, de, vez que me, me quedaba con esta sensación Trataba de imitarlo después Para ver cómo se llevaba acá O cómo sucedía después Así que realmente eh, yo siempre lo terminé tomando como algo positivo Porque lo que yo... No sucedía lo que yo esperaba. Eso siempre anda bien. Vaquero. meterán apuestas o en cuentas en los directos... Donde los espectadores podamos apostar Chesters... En la opción de ganar más? Eso está en discusión todavía. <risa> eh, Adria, Adria es el que se va a encargar. Bail tiene la última palabra... En lo que está relacionado con el torneo. Así que vamos a... a, a hablar algo mejor al respecto con él. Pero... Ah, si, si lo vamos a hacer, lo vamos a anunciar. Paco Basan. ¿Tenés referencia de, de Genesis...? Desde Génesis, vi el manual, me encantó el manual, está buenísimo el arte ese, no sé nada más. Leía así un poco una reseña, pero el arte me encantó. ¿Crees que hacer un power gamer es metajuego? Ya que te basas en lo más óptimo en lugar de lo que mejor va con tu personaje. No, para nada, porque. <risa> lo cierto es que. Hay gente que hace lo que es óptimo que es más eficiente para esas personas mismas las puedes conocer igual así que digamos tener un, un personaje que, que es óptimo en un par de cosas eh, o, o, o es óptimo numéricamente para para lo que su personaje hace no es metajuego, es simplemente algo muy muy dedicado nada más eh... Realmente, digamos, la creación del personaje y jugar al personaje son dos momentos diferentes Porque vos tenés un personaje que he hecho así, lo más lo más numéricamente estable posible eh, No va a cambiar realmente cómo la persona lo juegue Vamos a ver realmente cómo vete a esta persona, qué es lo que hace Y qué, qué hace fuera dentro del combate o dentro del de encuentro que sea brillante Así que no, para mí no es metajuego para nada Carlos. Tengo una duda con. De nuevo con mi hechicero de nivel 5. Se puede usar en un mismo turno. Quiero usar dos metamagias. Por ejemplo, quisiera gastear Marea, está de Water. Como conjuro apresurado para que sea una acción bonus. Y mi acción usarla para gastar tonido. Thunderclap, que es un country. Y usar conjuro duplicado para impactar a dos criaturas. Si mal no recuerdo, con eso gasto mis 5 puntos de hechicería. Se podría. Bueno, a ver. A ver, vamos a leerlo porque esto nunca me lo acuerdo. A ver, a ver, a ver. Primero. Para esto, es la, para esto son los puntos de hechicería, ¿sí? Para hacer estas cosas. Así que mi respuesta inicial es sí. Vamos a leer mejor, pero yo estoy seguro que para esto hicieron la meta. El, el, el objetivo de diseñar esta cosa así es para que haga esto. Cosas extrañas. cráneo ajá, ajá, ajá. Spell. Bien. Sí. Si usas la metamagia de hechizo acelerado, reducís la acción de. En vez de hacer una acción, que sea una acción bono. Bien. Y lanzas un hechizo ahí. El, para poder castear dos hechizos en el turno, el que te toma una acción tiene que ser un cantrip. Sí, sí, se puede. <ríe> Sin problema. Porque la regla que dice la metamagia es que solo puedes usar una metamagia por hechizo cuando lo lanzas O sea que estás usando una metamagia para el hechizo acelerado Y la otra para el hechizo duplicado que se aplica para el country Sin problemas Carlos, ¿puedo ir con un herbolario o un boticario o un druida para que le haga a mi droga una crema bloqueadora de rayos UV. No, no estoy seguro. <risa> eh, no es solo el contacto con el sol, digamos. Es estar rodeado de luz. Bastante. Eh, también es, depende de cómo el DM lo vea. Vaquero, si a un personaje le sale un 3 en tiradas y se elige un call para tener un 1. ¿Cómo regalarías que tenga un 1 en fuerza? Hay una tabla, digamos, que, que es significa cada número, no sé si está aquí no, si sí está en quinto un 1 un en fuerza es alguien que apenas puede eh, levantarse así mismo un cero en fuerza es alguien que no que no puede mover, no puede mover su propio cuerpo, un 1 un en fuerza es alguien que apenas puede llevar la ropa que tiene encima, que no va a poder cargar nada va a ser extremadamente débil no, no va a tener ni siquiera la posibilidad de, de un montón de cosas, va a tener Tanta penalización que cualquier persona Que, le, que lo empuje lo, lo va a hacer caer eh, yo, yo jugaría alguien Muy precavido, o muy cobarde <risa> Anten. ¿Cómo puedo divertirme interpretando a un personaje callado? Esto, esta es una buena pregunta Un personaje una, una persona callada no necesariamente está No está interactuando con los demás eh. Un personaje callado simplemente... O sea, prefiere no hablar. Así que tal vez seas un personaje... Que en vez de, de estar... En una película que se llama Jay... En Hay un personaje que está todo el tiempo callado. Y actúa todo el tiempo. Y está reaccionando a todo lo que está pasando. Es una persona que no tiene mucha paciencia. Y prefiere actuar a quedarse discutiendo planes. Cuando estás. toda esa situación... Esta persona va, hace algo y vuelve con el resultado. Porque... <risa> los otros están discutiendo están perdiendo eh, entonces suena, suena algo que yo haría también me cansaría de escucharlos debatir y de discutir de moral o de opciones o de mejor esto mejor lo otro ya fue voy hago lo que puedo y vuelvo eh, si no también puedes usar señas o puedes usar eh, expresiones o gruñidos <risa> Eh, de hecho me acuerdo de un cómic que se llama Darts androids Que es un grupo de rol que está jugando a Star Wars y juega las películas Y el personaje, el jugador que se hizo el Power Gamer Se hizo Arturito, es el personaje Arturito Y es, es callado porque ha, habla con el pu, pu, pu". Entonces cuando todos están discutiendo opciones Él va siempre y hace lo que hay que hacer Y vuelve Suena, suena como un buen ejemplo Vaquero, ¿cuál ha sido el personaje más echi que has visto? ¿Cómo era ese personaje? Bueno, jugué a uno hace poco. Pero. Para mí, terminaron. Tienden a ser todos aburridos. Porque esperan muchos de los demás. No me acuerdo. En aquel momento. Sobre todo de joven veía estas cosas. Cuando, eh, cuando vampiros en aquel momento. En, en, en aquella época, cuando vampiros. No era 20 aniversario todavía. Eh, pero iban por este lado, iban por este lado de que. Se quedaban en un rincón, no necesariamente decían me quedo en un rincón llorando, o sea, pero eran todos personajes muy callados, todos personajes que, que yo veía que los jugadores estaban entretenidos jugando, no que los demás, pero mi personaje no los terminó conociendo, tal vez compartió un montón de cosas, pero digamos de, de debido a que ellos esperaban todo el tiempo que les hablen, que les pregunten sobre estas personas, eran, terminaban siendo un NPC para mí, más que nada, así que no me acuerdo. Vaquero, ¿qué opinas de las dotes raciales? ¿Te parecen injustas? No, buenas, de hecho. Eh, no me parecen injustas para nada, porque de hecho las dotes en quinta edición están tan buenas, digamos, que a veces elegir una dote racial pues se siente poco. Eh, porque qué sé yo, a, las dotes ahora a mí me encantan, porque te dan muchos beneficios, muy aplicables, son muy versátiles, y una dote racial tal vez no te da tantos beneficios, entonces no sabes realmente cuál. <tose> Vaquero. Recientemente estuve hablando con un amigo y descubrimos que el artífice está muy OP, pero en serio muy OP. ¿Tú crees que el artífice sea OP o solo el cura mía? No sé cuáles son las bases que usaron para definir, digamos, que está súper... El artífice está bueno como clase. Eh, suena divertido. Eh, recuerdo una discusión en el Discord de la Taberna que era como, no, porque el artífice es jugado por un ingeniero. <risa> Lo que me llegó a mí en esa charla, que creo que le estaban dando mucho crédito a la ingeniería, Aplicado a la fantasía ¿no? eh, Si bien ingeniería, los, Sobre todo los ingenieros son gente súper capaz Y súper útil, digamos, el artífice está muy limitado En las reglas de, de, de él mismo y, y también Llega un punto donde el DM tiene que poner Una pausa si algo se está haciendo Que es injusto para todos los demás Entonces hay que ver, digamos, qué es lo que hicieron, Dijeron que es o no OP Porque Si me preguntan a mí Entre comillas, el más OP es el mago Puede tener el tiempo. <ríe> y no necesita máquinas para hacerlo. Simplemente lo hace porque lleva ese nivel. El artífice, por otro lado, depende de la tecnología. El mago no depende de nada. Vaquero, en un futuro podrían hacer un video hablando un poco sobre resurgir el dragón y su opinión de este. Sí, está entre las opciones, pero debía que es muy similar a, a quinta edición, digamos, como que. La, la, la, lo que estamos haciendo ahora con los... Eh, lo que estamos haciendo ahora con... A ver, ¿qué pasó? ¿Algo que no vi? <ríe> ah, ok, ok. Pausa. Ahora, ahora estamos con Chester. Que okay, vaquero cambió. Habrá que buscar la manera de que esté cerca mío. Sin que lo tenga que sostener. <risa> eh, ¿Dónde estábamos? Ah, lo de resurgir el dragón. Como es muy similar a, a Quinta Edición, lo, lo, consideramos que los terrenos se pueden aplicar a cualquiera. Y la verdad, que los terrenos están terminando siendo. Están eh, siendo videos divertidos de hacer. Escribir los guiones está bueno. Volvamos, volvamos. ¿Dónde? Me re perdí. Acá está. Anten: Si un vampiro se vuelve invisible, ¿la luz le afecta? Si, el si es un personaje que esté invisible, ¿produce sombra? Eh... Sí, la luz le afecta. <risa> eh... Porque. Este tipo de preguntas, donde se intenta aplicar, digamos, um... las leyes naturales reales al mundo de fantasía. Que generan estas confusiones. Le afecta, o ¿no? Le afecta, el DM puede decir que sí o que no. Para mí que sí, porque... Digamos... Tendrías que explicar cómo es la invisibilidad. Esta persona hace que los demás no lo vean. ¿Cómo? Rechaza la luz de ellos. Pone adelante suyo lo que está inmediatamente atrás de la persona que lo observa. ¿Cómo es esto? Entonces yo para ahorrarme todas estas preguntas digo que sí, porque la invisibilidad no dice nada que reduzca la, o que elimine la vulnerabilidad de la luz. Carlos, ¿qué es lo que más te llama la atención de Everon, las marcas del dragón, el lore de la guerra de los 100 años? Las razas, los Changeling, los Govinoe, los Calatar, los Shifter, los Warfosh. Los Warfosh, la verdad, la raza me parece súper interesante. Eh... No me acuerdo de cómo era, el había un tren Estoy recordando cualquier cosa eh... <risas> Es divertido jugar con el Mientras estoy acá eh, Pero a mí me gustan los que Creo que eso es una gran Gran adición gran al juego Me acuerdo en aquel momento estaba jugando Pathfinder Y había una raza así, que eran tipo unos androides Y yo me había imaginado un androide, druida Por tecnología y naturaleza está intentando hacer esa mezcla Al final nunca pasó eh, Y creo que los Warforged eh, Podrían generar eso Además está re bueno la verdad Y la verdad lo que más me gusta Es el, el hecho de toda la tecnología Que tienen en contraste con todos los otros mundos Que eh, se, se chocan en muchas partes Al ser eh, principalmente fantásticos Vaquero, ¿qué opinas de las reglas para cambiar stats? De algunas tiradas, tipo si acabas de matar a muchos enemigos y tiras in, intimidar, tiras con, más, con fuerza, constitución en vez de carisma. O pues, si estás intimidando por tu potencia física, no por tus habilidades sociales. A mí me encanta, digamos, porque ahí estás usando las circunstancias del juego de, para el, con el sistema. Estás aplicando la narrativa a tu sistema. Eso está buenísimo. Eh, vaquero, ¿has dirigido una aventura oficial y cómo fue tu experiencia? Sí, y no me acuerdo. <risa> fue, fue hace un tiempo. Hace un tiempo no me acuerdo Carlos, sin duda un duda. En mi mesa de Everron una amiga se agarró Una Shifter Blood Hunter y me preguntó Si con su Hemocraft, el de la sangre Puede tener acceso a todas las maldiciones Excepto las de nivel También me preguntó Cómo se rolaría cuando ella usa su función De cambio de Shifter Bestioide Y después se transforma por su orden de los licántropos Y no supe qué decirlo eh, no, lo de las maldiciones no, está en, la, en si te fijas en la tabla está cuántas maldiciones sabe, así que... Y de hecho hay maldiciones que tienen requisitos, no va a tener acceso a todo. Eh, y cuando, en cuanto a lo de transformarse, yo lo único que haría es, en la forma en la que está, darle el sistema de... de la transformación, darle todos los beneficios que tiene por la transformación, entonces sería un... Lo que sea. Y está. Lo Nada más. De hecho yo lo pensé con mi Dragonborn. El licántropo. O sea va a tener. Yo pensaba que digamos. Que las escamas se separaban. Y salía pelo de ahí. Y el hocico le crecía un poco más. Los colmillos se le alargaban. Y cosas por el estilo. Así que. Eh, que mantenga la forma en la que está. Y. <ríe> además es un licántropo. Eh, digamos. Vaquero, ¿has creado enem algún enemigo Bruno? ¿Nos cuenta cómo fue crearle? Sí. Eh, Creo un montón, de hecho. Ah, hay muchas partes que yo, digamos, dejo en blanco. Digo, Bueno, esto yo qui quiero que suceda así. Y vamos a ver qué pasa. Tengo una idea sobre el tipo de magia o sobre el tipo de cosas que hace. Pero... Eh, eh, el, el proceso no es más que... Imaginar, tener una idea sobre este enemigo Qué es lo que me gustaría que haga qué, Cómo me gustaría que, que Se encuentre con personajes Ya sea algún encuentro más social o algo más combate. O un poco intermedio Qué, qué habilidades mágicas tiene, y cuáles no Y eh, Tirarlas adelante digamos. El último fue este, este un, un enemigo que se encontró en, en un pantano Estuvo bastante bueno crearlo Porque pude usar cosas que me interesaban fue agarrar una idea y ir con esa idea sin parar. No hay mucho más. Después es el tema de los stats y demás. Yo no soy tan estructurado. Yo, lo mío se maneja más en rangos. Es más o menos de acá hasta acá. Todo, todos los números son un aproximado. Y cuando, a medida que sucede el combate voy viendo cuánto me falta o por cuánto le re Entonces voy manipulando ahí. Porque no quiero que sea ni muy fácil ni muy difícil. O, o, o no quiero que sea Como que Dar un paseo o que sea imposible Me gustaría que sea Intermedio, que sea re difícil ganar Que cueste muchísimo el combate eh, pero que sea bastante también, ¿no? O sea, que van a morir Nacin Santos ¿Qué contenido Homebrew has hecho? ¿Has aceptado Las clases, sus clases Homebrew? No hice ninguna, ningún Homebrew Ni... Y nunca me pidieron clases ni subclases con Brook. Mis jugadores son bastante tradicionales. De hecho, son nivel 7. Pachi y Luciana son 7 de Mago y 7 de Artífice. Y Max recién ahora hizo multiclase por primera vez en todos estos años jugando. Vaquero. En el podcast de mesa Agotados pensaron el concepto después de que se integrase a Adria y Pimiento. Lo propusieron entre los tres porque se sentían identificados. Lo que, lo que pasa con los podcasts es generalmente... Charlamos los temas con el equipo de la taberna sobre qué me gustaría pasar, o, o no tengo ideas qué puede ser, y cuando se decide el concepto, largo las invitaciones. Eh, entonces, eh, yo les decía a los chicos, chicos, miren, va a pasar esto, de manera individual. Va, Queremos hacer el podcast, me gustaría que, que participen, estos son los temas, este es el tema que quiero charlar, eh, alguna vez les pasó, ¿Están, sienten que pueden hablar de esto, los dos me dijeron que sí, y ahí fue todo. Eh, Carlos, me pasaron a su clase de Homebrew donde hay una subclase de bardo especializado en nigromancia. ¿Vos qué tipo de habilidades le darías? Tipo canción de la muerte, algo así, que, que, oh. ¿Que mezcle la inspiración bárdica en, en algo con nigromancia. Habría que ver, tal vez vía temporal, eh, tal vez bonificador o penalizar las tiradas de muerte, o en la inspiración bárdica. Eso puede ser. Eh, que pueden usar la inspiración bárica Para las tiras de muerte Eso puede ser también <risa> eh, Carlos, de nuevo Duda de M. En mi mesa tengo jugadores experimentados Que hasta han sido DM Pero también hay jugadores supernovatos ¿Vos cómo manejar la situación cuando los experimentados le dicen los novatos? Haz eso, muévete acá, usa tu conjuro y Si eso sucede, yo detengo la mesa Ahí nomás parte de ser jugador experimentado DM experimentado, es saber Tener una etiqueta dentro de la mesa. Vos estás jugando tu personaje. No tenés que tomar las decisiones por los demás. Pero ser una persona experimentada sería sugerirle opciones. O, o acompañarlo en sus ideas. Por más que vos consideres que no lo son. Eh, eso es parte de ser experimentado. De realmente tener conciencia sólida. Es guiar, ayudar, pero no ordenar. Yo tengo la mesa de mismo y hay que tener una charla. <risa> Ah, está. Creo que la que sigue sí es Vaquera. A ver ¿Cuánto demora tu proceso creativo para ser personaje? ¿Para par de horas el, el, el Tener una idea Buscar algo que me gustaría que sea divertido Por ejemplo cuando fue lo de Nick Con tecas, eh, Lo que teníamos que decidir era nuestra posición en el arcade Como las chicas habían decidido primero Yo vi que faltaba, elegí eso Después puse eh, Gente de los 80 arcade Y apareció la foto de Nick Y eso fue todo el proceso creativo que tuve Dije, listo, voy a ir por acá <risa> Así vamos eh, Carlos, ¿cómo le das como DM Cuando piensas que tus jugadores van a ir por tal lado Pero resulta que se fueron por misiones Que ni las que has pierneado y cre Ni creado Y te piden más información ¿Es común? Sí, es re común Esta es la parte en la que Todos te dicen prepárate para lo inesperado prepárate para lo que no te vas a esperar eh, por eso, digamos, está bueno En la parte de cuando vos creás el mundo Tener más o menos una idea que hay alrededor Por si gana a ese alrededor eh, En la campaña de Nourle yo preparo Todo lo que Por ejemplo, volvimos de las vacaciones Y yo ya tengo preparado Una gran parte del mundo Y sé más o menos qué hay por todos lados y, y creo que estoy listo Por si los jugadores me dicen ¿Sabes qué? Ahora voy al barco y voy hacia el sur no, pues Vamos hacia el sur a ver qué hay Eso ya estoy Creo que estoy listo para hacerlo Así que va, va, va parte más, en mi caso De la preparación, pero Lo recomiendo de hecho para los demás Si sus jugadores se van por cualquier lado Traten de tener listo más o menos algo Si no, también pueden simplemente mover las cosas De un lugar a otro Si, si vos sabías que para el norte está la ciudad a la que tenían que ir Y decidieron ir al sur Esa ciudad ahora se movió del lugar Porque sos así de poderoso como de <ríe> Cambiar todas las cosas del lugar sin problemas eh, es, es, es bastante común eh, también digamos, si solo van a recorrer y pasear Y pedir información, tratar de tener una charla con ellos Y decirle a chicos, si sí, sí, vamos de aventura En vez de a pasear suena, suena buena idea eh, Sigamos Carlos Si un draw toma la dote de alta magia draw ¿Puedo usar el dictar magia como si fuera un cantrip? Como dice, puede ser usado a voluntad ¿Sí? eh, Debería solo Esa es la dote de los draws Sí, sí, debería poder Kilex Descreve. Pero lo he hecho bien. El aprendiz de muchas cosas de bardo. ¿Afecta la iniciativa? A ver. A ver. Vamos a leerlo rápido porque obviamente no me lo acuerdo para nada. Pero esa es una gran, grando, gran, gran habilidad de persona. Creo que es esta. Ah. No. Eh. Creo que sí. Sí, es esta. Uh, solo afecta, si, si no me equivoco es la habilidad de nivel 1 ¿no? O la, la habilidad de nivel 2 Que eh, solo afecta a las habilidades en las que no seas competente De que le suma la mitad de tu competencia Por lo que no afecta la iniciativa Sigamos, sigamos ¿Qué hace el D de de si y Canjeo de los 10.000 Tesoros de Chester? de acuerdo que <risa> eh, Tiene que estar ahí, a ver qué leerla 4D, sí Ante todo, saludos Yo pregunto, ¿cuánto tiempo sesiones sería adecuado para esperar a los jugadores? Por ejemplo Un jugador te diga, me uno, pero que no te dé señales De que quiere unirse y cada vez que le preguntas Te dice que sí va a jugar Si tenés otro, otro grupo de gente jugando enfocate en ellos Enfocate en ellos Y si esta persona sigue no apareciendo no parecerá. Vos tratás de ponerle pilas y ganas a la gente que realmente tiene ganas de jugar y está enfrente tuyo jugando. Si, si viene esa persona y todavía hay lugar, le podés dejar un lugar. Pero si, si en el camino aparece otra persona y dice, che, yo quiero jugar. Y demuestra tanto o más interés que el resto del grupo. Y bueno, en algún punto la, la, la primera persona se perdió la oportunidad por cualquier razón. A veces hay alguna, algún motivo en particular que eso bueno. Hay, poco más en detalle habría que ver Pero enfócate en la gente que sí quiere jugar Sigamos, sigamos, sigamos Fabuloso doctor Panda Uy Ah Hoy no hubo advertencias porque Vamos a responder Un poquito más Saludos de Costa Rica Saludos fabuloso Dr. Panda Ahí está De Luciana No, ahí están las advertencias de Bachi con fuego esta vez Me gustaría adaptar historias de mi región como La Llorona, El Padre Sin Cabeza y tal ¿Hay algún juego como en contexto colonial latinoamericano? Ay, no me acuerdo cuál era Ahora no me acuerdo cuál era eh, eh, Había encontrado uno Que no, no, era, no era colonial pero sí era más latinoamericano. Si no me equivoco, ¿de génesis tiene algo así? No estoy seguro. Había una cosa de ese estilo. Pero no, colonial realmente no conozco. ¡Wow! Se me fue la cabeza. Pero estaría buenísimo. Si encontrás, avísame porque quiero verlo. Nacim Santo. ¿Jugaste en algún momento cuarta edición? ¿Qué cosas no te gustaron? ¿Y qué sí te gustó? Por cierto, el manual del máster de cuarta creo que es el mejor manual para directores de ED. Hay muchas cosas útiles al día de hoy. Eso creo que... Que sucede en todos los manuales de, de Master Sobre todo en todas las secciones de Master de todos los manuales como que Realmente podés sacar cosas buenas. No importa lo que sea eh, Porque hablan de dirigir rol No dirigir el juego Es eh, como Cómo preparar la sesión es algo que te va a servir a cualquier juego en, en cuarta edición Algo que me encantó que añadieron Fue el Los enemigos con un punto de golpe Era como los minions Eso estuvo re bueno eh, después, como cambió tanto el sistema de combate D&D ya es medio un videojuego Porque, digamos eh, eh, eh, Los personajes están muy preparados para ir a matar hay, hay, hay poco impacto en lo social Pero aún así, quinta, digamos, es mucho más Se siente más un juego de rol que un videojuego Y cuarta era full videojuego ¿no? o sea, Pero la verdad tampoco leí muchas oportunidades Yo en ese momento estaba jugando Pathfinder o 3.5 Y la pasada de fiesta Carlos, ¿cómo puedo incluir a jugadores cohibidos y callados a rol, Ya que hay otros jugadores que toman casi todas las decisiones. ¿Me recomendarías preguntarles directamente a ellos? Sí. Sí, preguntarles a ellos. De hecho, hace que los NPC se le acerquen a ellos a pedirles consejos de ayuda, lo que sea. Y que los demás no intervengan. Incluso, si empiezan a hablar, callalos y decirle que hablen ellos. Y ellos le piden ayuda a los demás, ya es su responsabilidad. Pero vos dale a ellos la oportunidad de de, de hablar. También lo cierto es que si están callados, intimidos, in in in in in in inseguros También tal vez necesiten un ratito Para acostumbrarse al juego No todas las personas se sueltan así nomás A mí me costó muchísimo Carlos Duda con el Lord Hunter licantropo ¿Cómo se convierte en mujer lobo? ¿Por ver la luna? ¿Por poción? ¿Como la de los mutágenos? ¿Tienen que ver pociones para controlarlo? Como en Harry Potter Esta, si, si vas a la A la parte de, de los licantropos Están todas las reglas ahí, eh es como una acción bonus, lo controlás totalmente vos. Y creo que te, ¿te transformás a voluntad, o o, o porque ya está inconsciente, o algo por el estilo. Pero está, está ahí, era una acción bonus, me acuerdo. Ahí veo, se terminaron las preguntas. Bueno. Un montón de preguntas hoy. Ah, no, no. Terminó, ¿no? Sí, llegué al final. Bueno, justo. Son las 11. O un montón de preguntas. Muchísimas gracias por hacerlas. Estuvieron buenísimas. Un montón de gente. Vi ahí que charlaron en el chat. Tiraron muchas sugerencias para... verme eh, Antes de irme, quiero eh, recordar rápidamente los anuncios que son que el martes que viene no jugamos a Nurem. Porque es cumpleaños de Luciana. Eh, hay nuevas recompensas de tesoros, como por ejemplo que, que aparezca Chester en el stream y estamos cerca de los 7.000 suscriptores en youtube, así que estamos preparando un sorteo, estén atentos si no están suscritos vayan al canal y suscríbanse, nos sirve muchísimo realmente que lo hagan muchísimo eh, nos ayuda a crecer estamos preparando algo más del de Taberna Challenge de, es, si están en nuestro canal Discord algo, algo lo vieron hubo uno eh, tal vez no estuvo organizado como a mí me gustaría, porque lo hice yo, así que lo voy a organizar mejor hay insignias nuevas del canal para suscriptores que eh, van a aparecer, así como está el chester, hay, hay otras cosas para hacer. Veo muchos cariños ahí. Y ahí cambiaron el reroll. Para rayar el reroll. Así que bueno. Eh, ahora voy a dejar con el outro mientras preparo el raid Muchas gracias por venir, estuvieron buenísimas Las preguntas. Nos vemos el miércoles que viene.